Paren, paren. Vio la voltereta que había hecho este mismo personaje femenino? A ver, lo voy a poner otra vez. ¡Oh, por Dios! A ver, no entendí. Eh, mejor veamos la pirueta en cámara lenta. Por cierto, así mismo voy a reaccionar cuando entre a la sala de cine a ver Sonic 2 la película.